para entender un poquito más el problema de la escala al momento de digitalizar los rasgos en el paisaje imaginen que me quieren dibujar entonces si me ven así de cerca quizá lo que quisieran hacer es empezar a dibujar mi silueta eh, si quieren poner detalles en los ojos, la boca, la nariz, la silueta tal vez represente un polígono, mis ojos otros polígonos, algunos rasgos pueden ser unos puntos, como la, no sé, a lo mejor la barba, o las líneas pueden ser unas barbas. Pero ¿qué pasaría si yo me alejara, si ustedes me vieran a lo lejos? Por ejemplo, así. que sea relevante, mostrar mis rasgos. Tal vez baste con solo un punto para representarme en todo este espacio. Es más, a nivel de proceso computacional es muchísimo más eficiente representarme solo con un punto que... Así de cerquita. Y ya donde podemos ver mis rasgos. ¿No lo creen? Este es justamente el problema de la representación y por qué la escala juega un papel muy importante. Voy a tratar de ejemplificar esto usando como ejemplo la Ciudad de México. Vamos a empezar con esta escala, 1 a 500. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, podemos ver lo que parecen ser unas tiendas y estos puntitos negros son personas. Las personas quizás las podríamos representar como puntos. Las tiendas de colores las podríamos representar como polígonos. Como se pueden dar cuenta, no estoy tratando de ser preciso, solamente es para eh, poner el ejemplo. En este caso tengo unas capas extras agregadas de una extensión que se llama Map Download. Esta extensión la pueden descargar como un complemento y les permite descargar información de OpenStreetMap. ¿Qué otra cosa podemos representar aquí? Podemos representar una línea. Dada la escala, podemos representar esta pequeña parte de la Ciudad de México con muchos detalles. Vamos a cambiar la escala. Por ahora estamos usando 1 a 500. ¿Qué pasa si ponemos 1 a 1000? las personas cada vez se ven más pequeñas y los puntos de cada personas que eran individuales ahora empiezan a amontonarse. A pesar de que los kioscos o tiendas se siguen viendo bien, pues ya podemos ver que el polígono comienza a perder un poco de definición. Y aparecen otros rasgos como las calles y algunos edificios. Voy a activar la capa de OpenStreetMap. Estas capas de OpenStreetMap están diseñadas con estilos que se pueden ver diferentes dependiendo tres niveles de acercamiento o escala, un zoom 1, zoom 2 y zoom 3. Lo vamos a ver conforme nos vayamos alejando del mapa. Bien, Vamos a desactivar esto y vámonos a ver la ciudad de México, pero ahora vamos a poner 1 a 5000. ¿Qué ocurrirá? Esta escala se debe leer de esta forma. Un centímetro o cada centímetro de la pantalla representa 5000 centímetros de la realidad. Entonces, ahora vamos a ver. Como podemos darnos cuenta, nuestros puntos ya están muy amontonados. Y bueno, nuestros polígonos comienzan a verse como puntos. Vamos a ver qué, cómo se ve el mapa con OpenStreetMap. Como pueden darse cuenta, los polígonos sirven mayoritariamente para representar eh, los predios, las líneas para las calles, y pues al menos en este mapa no tenemos puntos. Vamos a alejarnos un poco más. Todos nuestros puntos se ven como un punto, quizá en este momento es cuando debemos decidir qué tipo de dato queremos representar y cómo. Bueno, pues nuestros puntos se ven solo como un punto y ahora podemos ver toda la Ciudad de México. Si quisiéramos representar toda la Ciudad de México, quizá lo que convendría sería un polígono. Y podemos hacer lo mismo con Toluca, o con Cuernavaca, o con Puebla. En este caso, si quisiéramos representar personas, lo ideal sería usar lo que se conoce como datos agregados, es decir, se le mete la información de cada persona adentro del polígono, pero de forma agregada. O sea que en lugar de representar una sola persona un solo individuo, metemos la información de muchos individuos en un polígono. No olvides inscribirte al canal, darle clic a la manita de aprobación y si quieres recibir notificaciones, dale clic a la campanita. Hasta la próxima.